¡Ocupación! ¡Una isla de desierta! ¡Otra ocupación! Se me vayan pulpitos, ¿eh? ¿Qué? Segundo paso doble. Vamos allá. ¿Podría parecer? Sí, podría parecer que una isla desierta es un destino cruel. Ya que aquí hay mis calamidades, mis fieras al acecho, no hay comida ni hay techo. Sí, se podría pensar que perdemos la vida abandonadas en el mal, que bajo un sol de justicia y bajo una luna ingrata el aburrimiento mata. cosa he hecho falta de la vida que tenía cuando el barco empezó a hundirse. Los amores, los amigos, los veranos de la infancia cuando aún éramos libres. Y recuerdo ir más rápida que el viento, subida en mi bicicleta por la calle de mi pueblo. Que no me duelan los huesos y poder pasar el tiempo con aquello a los que quiero. Hace ya mucho verano se fueron las ilusiones, yo solo piso crucero para limpiar habitaciones donde quedaron los días que no doblaba las espaldas y no tenía las manos agrietadas por la alegría. Espero que llegue y que muchos lo lean, estamos hartas ya de tanto trabajar, que la vida es para amar, para sonreír, para disfrutar, para ser libre.